Bueno, siento que la sentencia eh, marca un precedente en México para la protección de periodistas. Me parece que los 20 puntos, las 20 recomendaciones que establece el tribunal son acertadas. Sin embargo, pienso que en México es poco probable que estas se cumplan. Así que necesitamos medidas un poco más fuertes para que la protección de periodistas en México sea real. Necesitamos que eh, la Unión Europea, que los gobiernos en Europa se sumen a esta causa y ayuden a los periodistas mexicanos a tener... Eh, un nivel de vida mejor, un, una garantías para trabajar, para ejercer el periodismo y para así eh, revelar las condiciones eh, en las que viven miles de personas en México.